En este módulo vamos a ver las tecnologías habilitadoras aplicadas al sector naval. Vamos a verlas en cuatro capítulos en los que trataremos el Big Data, los materiales avanzados, la sensorización y los buques autónomos.